Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Pasa Peña. marzo comienza con energía y repleto de citas ineludibles para cualquier amante de la cultura canábica. También nos señala que se acerca el momento de la siembra. Toca preparar minuciosamente la temporada y fantasear con esos jugosos y prietos cogollos de las variedades escogidas. Una excelente forma de dejar a un lado, al menos durante unas horas, la realidad que martillea duramente a usuarias, asociaciones y sector canábico durante ya hace un año, mientras nuestros políticos retrasan o directamente eluden enfrentarse a ella. Está trabajando con los colectivos por visto se presentó, eh, me decía que la compañera de, de Baleares, Lucía Muñoz, que está en la Comisión de Sanidad, es la que lleva sobre todo el tema, pero tanto Chema como Sofía Castell Castañón también están trabajando esto con ella. Y, y entonces había un, un texto de, de la ley que se trabajó eh, con AISAS, pero que por lo visto que, que abordaba la regulación integral, tanto la producción... ...como el comercio, como la, el destino médico y lúdico, o de ocio, eh, la distribución, la pequeña comercialización, etcétera... Y, ...pero había algunas diferencias con los colectivos e incluso con el, el círculo estatal canábico... ...con lo cual la idea es retomar eh, ese texto y trabajarlo conjuntamente con los colectivos... Eh, y bueno, como decía, la buena noticia es que no se puede presentar eh, ahora en este semestre, pero hay un compromiso para que se presente eh, en, a partir de septiembre, o sea, en, la, en, la segunda, en el segundo periodo de sesiones del, del 2021. Precisamente para visibilizar la realidad de las asociaciones y de las personas usuarias que recurren a ellas, CONFAC presentaba un nuevo informe basado en los datos recogidos entre sus asociaciones federadas. Ana Fuera nos lo cuenta. Hola compañeras, desde CONFAC presentamos un nuevo informe donde hablamos sobre los aspectos destacados de las asociaciones canábicas. En él abrimos algunos de los debates de la regulación. Este informe constituye una de las principales herramientas de transparencia con la administración y con la sociedad en general. Podéis encontrarlo en nuestra página web o en nuestras redes sociales a través de un formulario. Gracias a todos por vuestra participación. Saludos canábicos. Sin duda, otra oportunidad para visibilizar la realidad, en este caso de las mujeres usuarias, fue el estreno del documental Cannabicas, que pudimos seguir online y que consiguió emocionarnos y empoderarnos. Ha sido pues, el evento canábico y feminista más, más sonado de, de, estos últimos, de estos últimos días. Namaste. Oh. Shanti Are you filming? I'm filming. See? Si. Basta de presos por plantar. Autocultivo. Autocultivo. Aupa, compañera. Peace. Y es que el término evadirse de la realidad comienza a ser un síntoma que corre el riesgo de cronificarse socialmente, dejando atrás ciertas connotaciones negativas reservadas únicamente a personas tradicionalmente usuarias de sustancias para convertirse en una necesidad básica y renunciable para nuestra salud emocional.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 Eh, crear esa colaboración y esa importancia para pues, tener un, un sitio, un, una plataforma en común en la que pues, eh, todos los pacientes puedan contactar tanto por más como para nosotros y como siempre con el fin de, de ayudar. Así que todas las personas que se quieran sumar, acciones pues bueno, eh, bienvenidas sean porque al final haciendo equipo pues podemos crecer eh, en este sector. Y es que no hay nada como dedicarle unas horas a la agricultura casera para mantener la cabeza ocupada y libre de malos espíritus, solo sentarse y comenzar a planificar la temporada ya te saca la sonrisa y te llena de alegría, ¿verdad? Primero seleccionando nuestras variedades predilectas a través de esquejes seleccionados y conservados o intercambiados con otros colegas, o tirando de despensa con esas semillas que reservasteis la temporada anterior junto a rarezas y cruces que te regaló en la última copa algún entusiasta breeder. También tirando del fondo de cajón, si los recursos escasean o navegando durante horas entre las novedades y superventas que han presentado para esta temporada 2021 los bancos de semillas para estar a la última en sabores y aromas. Y para este 2021 no os perdáis las últimas novedades de Delicious la bolsa de rápida y la Delicious Cookies. de. Buscando en internet he encontrado una web super interesante, con un montón de información, comparativas, opiniones, curiosidades y un catálogo completísimo que os ayudará enormemente a realizar esta labor de elegir qué vas a sembrar. ¿Queréis conocerla? Encontrar la mejor semilla de cannabis puede ser complicado. En el mundo existen muchas variedades procedentes de diferentes zonas y climas. Los bancos de semillas han recogido y conservado durante años muchas de estas variedades.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 Gracias a nuestro diseño intuitivo puedes comparar fácilmente las características más importantes. Nunca volverás a ver la marihuana de la misma forma. Una vez elegidas nuestras genéticas, toca hacer recuento de los materiales que vamos a necesitar, así como seleccionar cuidadosamente la dieta que administraremos a nuestras pequeñas para que crezcan fuertes y sanas.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 Otra de las formas de evadirse de la realidad es surfeando por la oferta de los mundos digitales, como Spanabis, que este mes nos brinda la oportunidad de encontrarlos virtualmente y rememorar la que sin duda ha sido la feria de referencia y punto de encuentro de amantes del cannabis de todo el mundo a través de su edición virtual los días 26 y 27 de marzo.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 La semana que viene nosotros también volveremos para contaros muchas más cosas y recordad, ya está publicado el último Marihuana News, el 105, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, peña!